aprobada, verdad, consensuada por, la, por lo, la, los senadores, pues realmente deja de ser de y se convierte en realmente Cámara de Cuentas, que no es más que la veedora, la supervisora, la que está pendiente del manejo a los recursos públicos que se le asignan a cada una de las instituciones públicas, a ver entonces si la Cámara de Cuentas por fin comienza a hacer su trabajo tal cual es su responsabilidad. Mira, y uno de los trabajos que ellos tienen que hacer es eh, prácticamente hacer su trabajo, valga la redundancia, sin ser narigoneado, sin tener. Tres mujeres que, y dos hombres. Que sean ellos. Bueno, las mujeres. Tres ¿sí? mujeres. Y Eso lo dicen las, es que las aulas hace más de 10 años que lo están diciendo. Sí. Las aulas universitarias lo están diciendo se, hace muchos años. Se quedó fuera años. tu amiga, ¿Eh? ahora, Se quedó sí, fuera ahorita. No, no. Pero señores, que. Víctor, es que estaba. Eh, si hay unas normas, si hay una ley. Si hay una, un, un prerequisito para esos dos esos puestos. Ya no, no debería ni, ni ser discutido. Podemos decir entonces que ciertamente ese interés, eso que ha manifestado el presidente de la República, Luis Abinader Corona, se ha ido cumpliendo bueno, paso a paso. Más falta el defensor del pueblo porque ¿Eh? yo pienso que ninguno de los otros y, dos. Que, que, déjame decirte. Que creo que puede pasar lo mismo: sí, que se vaya sí, a elegir sí, una persona sí, sí, con sí, las características y las condiciones sí. que realmente debe ser en la elección, porque sí, sí, yo sí, creo sí. que ya está descartada la posibilidad de que sí. sea tu amigo. Sí, sí, sí, Jolí Guerrero. ¿Eh? O Santana. No, no, Jolí Lugos del Loto. Es Santana. Es Santana. Sí, sí. Sí. No, porque Jolí Guerrero, tengo que está descartado. Sí, sí ¿por, ¿por qué Jolí Guerrero estaba que, hasta frente serio, al Senado a, a peleando? La, a la corrección. Corrección, sí. Juan Jolí Guerrero no es el diputado. El diputado de la Rueda del Pueblo. Sí. Igualito, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, señores, el, el, hace dos días nosotros hicimos un comentario sobre lo que, los casos de, de difteria que se llenó de luto a, a familias dominicanas, más de seis, y, y nosotros hicimos un comentario sí, eh, pa parecido, niños, sí, parecido a, a, al que dijo el día de ayer la, la encargada de, de infectología del hospital de Santiago, donde dice que la gran mayoría de los casos que se están viendo es por dejadez de algunos padres que no van a, pon, a darle a poner las, los refuerzos y a poner las vacunas de difteria en los centros de vacunación, que siempre he dicho que ha sido es el, uno de los logros más grandes que ha tenido la salud pública dominicana y es, la, el centro de, de prevención con la vacuna, que es el PAES, que en un momento se llama. Oye, eso lo dijimos, y eso y eso Y eso, y eso es responsabilidad sí. única y exclusivamente de nosotros los padres. Eso no es cuestión de las autoridades. Somos Deben de tener sus 12 antes de los seis años, con y, su refuerzo a los 10, para que no haya problema, porque el Corinebacterium es que es el Corinebacterium dipteriae. Okay. Es eh, la bacteria que produce eh, esa enfermedad y está alojada en la garganta de cada uno de nosotros, de todito lo que estamos aquí. ahí ya vive ahí como, como Pedro por su casa. Eh, ser, y aprovechar ahí mismo, ya que tú hablas del asunto de la negligencia que ha habido por parte de los padres con respecto a darle seguimiento al el proceso de vacunación para claro. evitar... Esa situación que se ha dado en el país en los últimos días. También, y, y mezclando un poquito, también la situación del COVID-19. Claro. Estamos en la antesala de lo que podríamos tener nosotros un rebrote. De manera ligeramente ha ido, han ido aumentando los contagios. Eso es el producto, y la, y la, producto y la, sí. de este asueto de Semana Santa que una vez más mostramos nosotros la irresponsabilidad que dicho sea de paso, de hemos artista, estado mostrando durante de artista, toda de, esta corriente, digo, de nosotros. To, que claro, somos toda esta no somos situación de violación a lo que es el toque sí, de queda, al distanciamiento, queda, distanciamiento físico, mascarilla. al uso de las mascarillas, ya aquí no hay toque de queda porque no. la gente se está agrupando, haciendo fiestas, y de ayer decíamos, no pueden las autoridades permitir que la irresponsabilidad pueda ganar la batalla, ya que hemos estado mejorando ligeramente, no podemos volver para atrás. Algunos países del área que están cerrando, y no, están siendo oh, claro. más estrictos en lo que es, oye, en lo que es la, el cumplimiento de las medidas, nosotros estamos aperturando. Para que sepan que esto no se ha ido, mira, Perú está ahora mismo cerrado, Brasil Colombia, está en su más alto nivel, España está en la, su cuarta ola, eso a todos los países, y en... en, en en casi todos los países que son los mayores la mayor representación de casos, aún están. estamos... Y nosotros, les voy a explicar lo que le dije al trabatidor. Los que nos vacunamos son los que nos hacemos eso. O sea, nosotros estamos vacunados, los médicos y los que sobrepasamos los 70 años, estamos vacunados. Pero no lo que nosotros hacemos chelcha Entonces, en, en discoteca, ni hacemos uh -huh. chelcha en playa, ni hacemos chelcha en ningún sitio... En ningún sitio pero hay, serio, una responsabilidad. Esa misma gente está en la calle. Hay una responsabilidad que es individual. Si ciertamente las autoridades están llamadas a que se cumplan los lo que las medidas que se establecieron que estamos obligados a cumplirla, pero también una Vean responsabilidad supermercado, individual. Vea, pero, hay una pero, responsabilidad individual que usted también tiene que velar, por usted no contagiarse y que mira, esto pueda complicarse. Ya la manito limpia, ya, ya la manito... Pues, la no, manito, nada de eso, ya tú no, nada ves eso, eso. Nada tú no de eso. Tú no ves a nadie sí. pidiendo en la, en la aglomeración en los centros de de, Óyeme, de comida de, y bebida. Lo del toque no de no nada queda, nada de eso. Ya de, aquí no hay toque de queda. Prácticamente no hay toque de no, queda, solamente no. en la... En la, en la en, ¿Cómo se llama? En la publicación que se hizo solamente... Eso diciendo, es que eso para, que el, para que el Estado, para que el gobierno tenga las manos abiertas en el presupuesto eso. Que para sale eso. Hoy, eso que sale hoy, que dice, el Banco Mundial recomienda claro, sí. el regreso a clase sí. lo más pronto posible. Sí, es posible que podamos estar de acuerdo, uh -huh. pero, iba a decir una mala palabra, Je. pero si nosotros hemos estado al despacio saliendo y mejorando en esta situación, ¿por qué hay que desesperarse? ¿Por qué hay que desesperarse? Que hay que volver a clase cuando ya este año escolar está terminando. Sí, yo, Entonces, no yo quiero que me digan por qué, cuáles son los, los aspectos económicos que eso afecta. No, si es bien que... es cierto que puede haber un breve eh, eh, eh, retardo, ¿verdad? Retroceso en cuanto al aprendizaje, pero eso podemos recuperarlo. Ahí publican, vida, unos, no. publican unos estudios, ¿verdad? El Banco Mundial, donde recomienda que hay que volver, volver eh, porque atrasado estábamos nosotros sin pandemia. Exacto. en términos de educación atrasados estábamos nosotros sí, yo, creo, yo, creo, yo creo que ahora avanzamos entonces, entonces yo creo yo creo que si, no es que no esté de acuerdo ahora cuál es la desesperación porque todavía no hemos salido. Lo que pasa, el Banco Mundial ¿sí? lo que lo que mide es que si los niños se quedan en la casa hay un hay un ente de producción que no va a salir a la calle a producir entonces eh, entonces de que me quiere, eh, yo ellos están hablando desde el punto de vista eh, de comercio yo estoy hablando desde el punto de vista eh. de vida Ojalá, ojalá, y hubiese podido volver. Ojalá es que las condiciones ya estén dadas para regresar todo el mundo. Si rompemos la proyección, escuelas, si hay una proyección que para junio, julio. Quizás se quite entonces, la alarma entonces, de, de pandemia. Es? Entonces, ¿cuál es la necesidad Vamos de Vamos a esperar que llegue ese momento, porque si ah, nos desesperamos, entonces ese momento mismo, se va a elongar. Pero así mismo, como estamos diciendo, ¿cuál es la necesidad de desesperarnos en apertura? ¿Cuál es la necesidad de que nosotros eh, hemos sido suficientemente irresponsables para incumplir las normas que ya están establecidas y que estemos a la expectativa en la antesala de lo que puede ser un rebrote por claro. asunto de la irresponsabilidad eh, eh, eh, ciudadana? Eh, que hemos tenido en el asunto de la suerte de Semana Santa, asunto de Diciembre, de la época de la Navidad. Eso puede es por responsabilidad nuestra. Se desplazó más gente que, en la muchas pandemia veces, que, muchas veces que queremos, en otros años. Muchas veces queremos echarle la responsabilidad a las autoridades. Las autoridades están llamadas a que se cumplan. Pero usted como ciudadano tiene el compromiso individual y personal de cumplir con las normas. O sea, cuidarse usted, porque primero está usted que, que lo otro. Entonces cuídese usted o cuidémonos nosotros. Sí. Esa es la única forma de que nosotros podamos volver en el menor tiempo posible, a que todo esto se normalice. Así que eso de, de que vamos a clase lo más rápido posible, eso es lo que queremos todos. Pero si sí no hay condiciones. Entonces, ¿cuál es, cuál es el aceleramiento? No, hay, mucho, hay mucha gente que dice que no, pero que en Estados Unidos nadie se trancó, pero por eso todo el mundo se murió. Exactamente. Sí es Que vayan a los furgones que andan por ahí, que no saben qué hacer con cadáveres. No, y vete esta Europa, sí, que relajaron vaya. con eso. Brasil, Brasil que Que, relajaron que con aún eso. así, el, el que tienen ahí... Que cada, cada país eh, tiene su loco. Aquí hay un país de, Centro, de Centroamérica Oye. que los ataúdes se agotaron. Oye. Cada país eh, en un momento dado tiene su loco, porque Estados Unidos tuvo también el suyo, sí. todo el mundo tuvo, todo, todo nosotros tuvimos nuestro, hoy, el nuestro, hoy, hoy le tocó a Brasil. están pagando Es increíble las, lo, las que, lo, lo que ese hombre a veces eh. da declaraciones que yo me asombro. Sergio, hemos llegado al final de este contacto diario, como siempre, nosotros agradecer a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, siempre brindándonos su apoyo para mantener informado y orientada toda la región del Nordeste. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin.